En este esfuerzo editorial, capitalizamos el compromiso que el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz ha asumido con las comunidades escolares de la educación media superior. La convocatoria para la recepción de capítulos y su posterior selección edición fue no solo exitosa, sino pertinente para los fines del COBAEP y del país mismo. Como resultado, hemos publicado el presente libro, La educación media superior, ante la nueva escuela mexicana que servirá como material de consulta y referencia para las y los docentes en los diferentes planteles del estado. Esto servirá para actualizarlos en temas de política educativa vigente. La conjunción de plumas destacadas que convergieron en esta obra son de trayectorias diversas y de visiones sensibles a sus geografías. En lo individual Representan experiencias provechosas con argumentos temáticos de valor. Y en lo colectivo, son insumos de una hoja de ruta para distintos interlocutores, como docentes, directivos, funcionarios o investigadores del tema. El libro contiene el trabajo de 25 coautores, procedentes de siete entidades federativas del país, Cuatro de ellos están adscritos a instituciones de educación media superior, como el COBAEP, el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Diez más a instituciones de educación superior, como la Universidad Veracruzana, la Universidad Pedagógica Veracruzana, la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. La Universidad Autónoma de Aguascalientes está muy bien representada. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, la Universidad de Sonora, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Universidad Pedagógica Nacional. En los 15 capítulos que componen este material Hemos incluido textos propositivos y esperanzadores, pero también decidimos publicar un par de textos más críticos que servirán seguramente para la reflexión de los lectores y para esbozar una visión de futuro del nuevo bachillerato mexicano. Confiamos que el libro que ahora tienes frente a ti, amable lector, nos permita, desde Veracruz, incidir en la política educativa nacional para el nivel medio superior y sea, en el corto plazo, insumo para que los profesores de este nivel replanteen sus prácticas docentes, para que los hacedores de políticas consideren las visiones de investigadores, de maestros, directivos, para que cuando se tomen las decisiones, se construya de manera colectiva una nueva escuela mexicana para la educación media superior. El bachillerato en México Necesita de voces claras, críticas y consolidadas de estudiosos y académicos con respaldos institucionales sólidos, trayectorias notables y membresías distinguidas como la que da el Sistema Nacional de Investigadores para que con sus indagaciones y sus propuestas se apunte con claridad la ruta de acción y se develen con información las oportunidades de este nivel educativo. La actividad editorial en este proyecto ha sido igualmente valiosa por las alianzas académicas establecidas entre el COBAE y la máxima casa de estudios del Estado, la Universidad Veracruzana, que a través de su Centro de Investigaciones e Innovación en Educación Superior ha acompañado esta iniciativa del colegio con el presente material se inaugura una colección editorial de textos que buscan promover el diálogo académico entre las y los docentes del colegio, fomentar la reflexión sobre lo que acontece en la educación media superior en el país y acercar libros de alto rigor académico a las bibliotecas personales de los profesores del COBAE. Con el presente libro queda inaugurada la colección de apuntes académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz que este material sea provechoso para hacer de la enseñanza media superior un lugar más justo y más equitativo.